Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, nuevamente yo soy Casper. Bueno pues les cuento que estaba estudiando para uno de mis exámenes de refinería 2, el cual di relativamente bien, creo. Y pues nada, me pareció súper interesante cuando estábamos hablando de reformado catalítico, eh, que es la transformación justamente de, de los hidrocarburos en gasolinas. Pues, hasta hice un meme yo agil en mi Instagram, si no me siguen en mi Instagram pueden hacerlo. Eh, acerca de eh, justamente todo este proceso Y quiero contarles justamente para qué sirve todo esto del reformado catalítico eh, Los combustibles, los hidrocarburos y las gasolinas Por si tienen un auto, moto o cualquier medio de transporte O para que sea curioso un poquito más y sepa un poquito más sobre los combustibles como tal Ok, disclaimer aquí, todo lo que saqué, todo lo que estudié y todo es de este libro que nos pasaron. Y cualquier otra información eh, que les vaya a dar pues van a estar en la descripción de este video en formato APA para que si lo quieren copiar o me quieren hacer alguna referencia en algunas investigaciones o lo que sea, pues lo puedan hacer directamente. Bueno, puedes adelantar los siguientes 30 segundos que viene la intro o no, si quieres escuchar una música. Entiendo el mundo Cerrocarburos se utilizan para muchas cosas, más que todo son para medios de transporte. Y bueno, y el mercado exige que estos sean pues de muy buena calidad para que rindan más. Es por eso que existen distintos precios y distintos tipos de gasolina que se pueden comprar en el mercado como tal. Y aquí voy a hacer una pequeña comparación entre dos productos distintos para que las personas que no sepan absolutamente nada de química, petroquímica o ingeniería o lo que sea, pues se puedan adoptar un poquito más y para los que sí están puedan tener otro punto de vista exactamente de los hidrocarburos. Pues bueno, este era yo de niño y esta era la leche que yo consumí sí. ah, Al pasar los años y al llegar a adolescente, joven, incluso ahora He desarrollado cierta intolerancia a la lactosa Que es un azúcar que viene implícito dentro de la leche Así que para mí la leche era un pues, producto que no era recomendable Por todos los problemas que este me ocasionaba sin embargo me di cuenta de que no soy la única persona que tiene este problema, sino que alrededor al millones de personas igual sufren esta misma condición entonces bueno, las empresas, las empresas que producen la leche como tal y pues no podemos perder este millón de personas que dejen de consumir leche porque aún necesitamos plata entonces idearon lo que era la leche deslactosada, que era sacar justamente este azúcar de la leche y pues hacerlo para nosotros tolerable y que nosotros la sigamos consumiendo aunque no la necesitemos, pero si sí lo hacemos porque nos gusta, digamos, pero ahora ya la podemos tolerar justamente porque le han quitado la lactosa. Ok, ahora reemplacemos a las personas por carros y la leche por la gasolina. Aunque los humanos podemos vivir sin leche una vez que ya crecemos, los automóviles no pueden vivir sin la gasolina. Y bueno, antiguamente pues Los combustibles eran combustibles como La madera, en el beni por ejemplo Se utilizaba el kerosene que se quemaba para hacer Estas lamparinas, así ha ido evolucionando Justamente el combustible a lo largo de los años Y de cierta manera digamos que los vehículos Se volvieron intolerantes A los combustibles que se producían En este caso vamos a hablar de las gasolinas Directamente y los motores a ah, gasolina Obviamente, resulta que para que Un motor funcione, o sea para que Un motor de auto funcione, vamos a tomar el Ejemplo de esto, eh, necesita que la gasolina explote y así pues pueda eh, convertir la energía de la gasolina, digamos, del combustible en energía mecánica para que empiece a andar. Bueno, las anteriores gasolinas que se producían y o se producen pues generan este tipo de daño al motor. Entonces, si dañan al motor pues dañan al vehículo como tal, entonces tienen que reemplazar piezas, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense que una persona que ha consumido gasolina durante el... Toda su vida de su vehículo, digamos, ya eh, de por muerto su vehículo porque su motor ya no funciona y no puede comprar más. Entonces, es una persona que ya deja de consumirte gasolina a ti como productor de gasolina y ingeniero petroquímico. <risa> y bueno, entonces, si esto le pasa a una persona, le puede pasar a muchísimas más. Entonces, justamente para hacer el mismo ejemplo de la leche, no queremos que estas personas nos dejen de consumir a nosotros nuestra gasolina. Entonces, ¿cómo hago yo...? Siendo petroquímico una mejor gasolina para que el motor dure más ¿sí? Y es ahí donde entra justamente el reformado catalítico que, que es una forma de producir gasolina de calidad Aunque hay varias formas de hacerlo Pero a mí la que más me gustó, la que más me atrajo fue el reformado catalítico Ok, y es así como llegamos al término de octanaje Sí que lo vamos a asociar un poco a lo que es la lactosa de la leche. Sí, entonces vamos a tener este ejemplo. De la parte derecha vamos a tener una persona intolerante a la lactosa y abajo vamos a tener un vehículo. Sí, vamos a hacer una comparación inversa. Entonces, una persona que es intolerante a la lactosa, si consume leche deslactosada va a estar feliz, pero si consume leche eh, con lactosa, pues le va a causar daños a su salud. Eh, por la parte contraria, un vehículo que consuma eh, gasolina con poco octanaje eh, Va a sufrir más que un vehículo que consuma gasolina con alto octanaje ¿Sí? Y bueno, ¿saben qué? Y a veces el aumentar o quitar cierto elemento del producto que tú estás vendiendo puede aumentar o reducir tu valor, ¿saben? En el caso de la leche es como que si quitaste la, la, la lactosa, entonces pues tienes aún más mercado de personas intolerantes. En el caso de la gasolina, si aumentas el octanaje de la gasolina como tal, pues tienes más mercado, pues los motores duran más, los consumidores te, te consumen más gasolina, etcétera, etcétera. Porque si hacemos un análisis justamente de estos dos componentes, es simplemente como analizar qué componente de estos productos me va a hacer uh, abarcar un mayor mercado, me va, voy a tener más plata en todo esto porque la petroquímica es plata, digamos. Todo es plata, todo lo que aprendemos es cómo no derrochar plata y tener más plata de eso. Okay, ya. Cada vez es más duro Plata, plata, plata, plata, plata Esto no puede seguir así ¿va? Pero bueno, ustedes me entienden um, Entonces, bueno, cuando tú analizas qué componente te va a dar mayor valor agregado justamente a tu producto Entonces ese es el, el ingrediente o que sacas o que lo incrementas En el caso de las gasolinas, pues es incrementar el octanaje Ok, y yo sé que ahorita se estarán preguntando qué chuchas es octanaje bueno, tiene que ver con una resistencia antidetonante de la gasolina. Recuerden que cuando metes la gasolina dentro del motor, se supone que tiene que haber una explosión para que esto se convierta en energía mecánica, etcétera, etcétera. Bueno, mientras más resistencia tenga, justamente menos daño va a causar al motor. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, el octanaje justamente es la capacidad que tiene la gasolina de no detonar tan fácilmente, de manera que no cause... Um, daño a tu vehículo Pero que sí genere esta energía mecánica En el vehículo que se necesita Ok, y aquí vamos a aso asociar justamente El octanaje a los aromáticos Que tienen esta capacidad antidetonante Bueno, los aromáticos son hidrocarburos Que son así como anillos cíclicos O sea, un ciclo, digamos Que tienen igual dobles enlaces Son más asociados al benceno Como tal, aquí les voy a poner un ejemplo sí. Pero no nos adelantemos un poco bueno, justamente, uh, mientras mayor octanaje tenga una gasolina es mejor para tu vehículo Pero no solamente eso, sino que también te venden la idea de que es más saludable al medio ambiente Lo cual es cierto porque produce menos emisiones de dióxido de carbono ¿Por qué? Pues no tiene esta detonancia, ok, para hacerlo súper sencillo, digamos O sea, si tú le prendes fuego a la gasolina, va a salir un montón de dióxido de carbono, va a quemar, etc, etc. Entonces, si no se detona, no se produce dióxido de carbono, es algo súper sencillo de entender. Entonces, bueno, tenemos tres niveles de octanaje, que es normal o común, que normalmente tiene el grado de 87 octanos, ¿sí? Luego tenemos la gasolina, la gasolina medium, que tiene hasta 89 octan octanos, y luego la premium, que normalmente tiene 92 o 93 de octano, ¿sí? Esta es la más cool, la más genial, o sea, es, es lo más top de lo top. Ok, ahora para pasar justamente al reformado catalítico Ahora que entendimos para qué sirve todo esto Vamos a pasar a la parte más interesante eh, Que es cómo rayos yo produzco una gasolina que tenga 92 o 93 de octanaje Para que mi auto, eh, para que mi motor aguante más años de vida Y pues eh, emita menos emisiones de carbón Así que para esto necesito que aprendan un par de uh, cositas O creo que es solamente un término El catalizador Ok, el catalizador es a una reacción lo que el doping es a un deportista, para que me entiendan mejor. Uh, vamos a poner ejemplo a Usain Bolt, si un Usain Bolt se dopa, o sea, si se mete drogas, al momento de correr no va a sentir el dolor que normalmente sientes uh, cuando vas corriendo y esto te puede ayudar a ser más veloz, ¿sí? Entonces, el catalizador tiene esa misma función, hacer más veloz una reacción química. Bueno, justamente ese es el reformado catalítico catalítico que viene de catalizador y un reformado que sería como la transformación de un hidrocarburo a través de un catalizador. O sea, el catalizador es lo que sí o sí tiene que estar en, en este proceso para que se pueda llevar a cabo de una mejor manera y pues podamos tener los octanos que necesitamos. Este reformado catalítico va a funcionar sí o sí con ciertos hidrocarburos específicos, ¿sí? Nosotros en petroquímica tenemos la alimentación como término de todos los compuestos que vamos a transformar y luego tenemos los productos como tal. Entonces esta alimentación que nosotros le vamos a tener tiene que tener ciertas características. Medio retrocediendo todo el proceso antes del reformado catalítico, los hidrocarburos siempre pasan un proceso anterior, ¿sí? en este caso va a pasar a la destilación. Eh, que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cuando hierven, una, eh, cuando hierven el agua, digamos, ¿no? Entonces, cuando hierven el agua, saben que están saliendo como estos vaporcitos. Bueno, nosotros en química hacemos los mismos, metemos los hidrocarburos, digamos que a una caldera, y luego le metemos fuego. Entonces, todos los, todos los hidrocarburos van a ir eh, convirtiéndose en vapores o en gases. Entonces, va, cada uno va a tener un nivel en donde, pues, diga, no sé, el nivel 5, que está a 200 grados, eh, por aquí va a pasar el, el vapor... Y se va a condensar, es decir, se va a convertir en líquido de nuevo. Entonces, aquí hay un punto súper importante. Primero, la alimentación debe tener estas características. Debe estar entre los carbonos 5 y los carbonos 20. Es decir, que la, cadena, que la cadena de carbonos debe tener 5 carbonos como mínimo. Y lo más larga que puede ser es de 15. No puede pasar a más y el nivel de destilación de esto debe estar entre los 80 y los 200 grados centígrados entonces tenemos nuestra torre de destilación eh, le metemos los hidrocarburos todos los que salgan entre el nivel 80 grados centígrados y 200 grados centígrados esos son los productos que nosotros vamos a tomar en cuenta y los vamos a agarrar y los vamos a decir ok, estos se van a ir al reformado catalítico los que están más arriba no, ni los que están más abajo eso es muy importante que lo toman en cuenta porque si no después desperdicio total y todo sale mal. Por si les preguntan a sus profesores, sus docentes, ¿por qué no menores a 5 a carbonos? Lo primero es que convierten en aromáticos. Y si les preguntan, ¿por qué no podemos tomar mayores a 200? Porque si lo hacemos por reformado catalítico, eso se va a producir coque. O sea, es como carbón... Dentro de nuestra máquina O sea, imagínense toda esa suciedad te va a Se van a tapar las tuberías Todo va a ser un caos, solo para que lo tomen en cuenta O sea, por eso tomamos solamente ese rango Entonces, dentro de este rango, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, las olefinas Que son las cadenas de carbono Que tienen doble enlace eh, Se van a convertir en parafinas Los compuestos que son un enlace simple sí. Lo otro es que estas parafinas Se van a convertir en naftas O cicloparafinas O, bueno, se van a hacer circulares, digamos Sí, eso Y luego esas naftas ya recién se van a convertir en aromáticos Que ya es cuando tienen un doble enlace Algo más o menos como así O sea, siempre como lo representamos de esta forma eh, Existen tres eh, reacciones que, se, que normalmente se conocen en este reformado catalítico La primera es la deshidrogenación de naftenos aromáticos Recuerden que los naftenos son circulares Por decirlo de una manera Gracias Romanet por sacar esa muletilla que tienen un solo enlace. Entonces debemos quitarle un hidrógeno para que se conviertan en dobles enlaces. Lo otro es deshidrociclación de parafinas a aromáticos. ¿sí? Entonces existen eh, bueno, compuestos que son como lineales, digamos, entonces que necesitamos hacerlo eh, cíclicos y después aromáticos, pero en un solo proceso eso se denomina deshidrociclación. Y lo próximo es isomerización.